Hoy día internet se ha convertido en la mayor fuente de información, pero hay un problema, todo lo que se publica en la red no es cierto, en la red existe tanto información falsa y no concreta como interesante y verdadera. ¿Qué son las fake news? Fake news en castellano es un tipo de engaño de noticias falsas, cuyo objetivo es desinformar a la gente, a través de la prensa escrita, la radio, la televisión o las redes sociales. ¿Para qué se usan? Se usan para engañar a la gente, manipular sus decisiones personales, para darle prestigio a una organización o persona, o para ganancias económicas o políticas. En otros casos, también se usa para la actividad del phishing. ¿Cómo evitamos caer en estas noticias falsas? Hay algunos consejos para no caer en este tipo de noticias. A continuación, voy a presentaros los más importantes. 1. Para empezar, buscar la información en páginas web seguras. Para ello, nos aseguraremos que antes de la URL encontramos la cadena HTTPS, y a la izquierda de esta encontramos un icono de un candado. 2. Si tenemos un correo electrónico de nuestro banco, llamamos al banco para asegurarnos que es suyo. O si hemos ganado un premio en el supermercado, nos pondremos en contacto con el número de servicio de atención al cliente. 3. Preguntamos a informáticos o gente especializada en noticias falsas antes de caer en ellas. Siempre hay que verificar si la información que llega a nosotros es verdadera o falsa.